Bien, bueno, pues vamos a empezar por la, la exposición de los testimonios, de los micro testimonios, son como eh, expresiones cortas de pacientes que, que han cifrado la calidad de su vida de la manera que se va a exponer a continuación. Calidad de vida es, dice uno, cuando vuelvo a casa ver sonreír a mi esposa e hijos y luego disfrutar en armonía con su convivencia. Otro, ahora vuelvo a casa con prisa y no con miedo. Otro, mi calidad de vida es descubrir que la que yo creía que lo era solo era un espejismo, una pseudo calidad de vida o una calidad de vida cegatosa. Otro, calidad de vida es no vivir esclavizado por el placer como un niño, sino comprender que la felicidad está en mi realización a través del deber como persona adulta. Otro, es comprender que mi familia no me hacía la vida imposible como yo creía, ya que ahora valoro lo mucho que hacían por mí sin que yo pareciera darme cuenta, sin que yo pareciera darme cuenta, que es tanto como decir, sin que yo tuviera el insight correspondiente. Otro, es saber que ahora les hago felices con tan solo interesarme por cómo están cuando antes les ignoraba. Esta es la empatía. Otro, ahora saben dónde estoy gracias a su confianza y a mi buena gestión del tiempo. Otro, ahora me siento integrado en la familia mientras que antes vivía aislado de ella. Otro, ahora siento a mi familia integrada en mí. Y ya no me siento solo. Ya no soy solo yo porque he pasado a ser un nosotros. Otro. Ahora vivo tranquilo y en paz. Y no como antes, permanentemente cabreado. Otro. Comprobar cómo la amargura de la familia ha ido siendo desplazada y sustituida por la alegría, la satisfacción y el orgullo. Otro. Dejar de estar marginado y maquinando todo el día para disfrutar de un increíble descanso mental. Otro, la felicidad de haber reconocido ante la familia lo que me ocurría y no tener que seguir mintiendo como antes. Otro, ahora puedo ser yo mismo y disfrutar de mí y de mi familia sin tener que buscar fuera, entre los placeres del exterior una falsa felicidad. Otro. Ahora sé que cuando que cuento cada día en mayor medida con la confianza de los míos y disfruto especialmente compensando con bien todo el daño que les pude hacer. Es el desagravio, claro. Otro. Ahora puedo ir con plena libertad por donde yo quiera sin miedo a que nadie me señale con el dedo o me reclame una deuda o un agravio. Otro. Ahora he recuperado las responsabilidades y competencias que yo había endosado a mi familia por mi enajenación e incompetencia. Otro. Ahora mi economía es más holgada, el dinero me da más de sí, y vivo sin la estrechez que vivía antes por mi falta de control y de responsabilidad en el gasto. Otro. Ahora vivo feliz, contento y agradecido por la confianza, el perdón y el apoyo de mi familia. Otro, calidad de vida es poder vivir y dormir con la conciencia bien tranquila. Otro, es comprobar cómo no soy el eje del mundo, sino un granito de arena que yo puedo ennoblecer con mi rehabilitación. Una vez más, el Insight. Otro, dejar de beber de forma estable y de jugar y mantener la mente lúcida y objetiva. Otro, la felicidad de saber que hago felices a los míos y que ahora soy un ingrediente importante en su calidad de vida. Otro, he podido llegar a la conclusión de que juego de azar y calidad de vida son incompatibles. Otro, volver al hogar percibiéndolo como tal. Tras haber sabido trasladarlo de ubicación desde la calle o el bar al domicilio familiar. Hoy podríamos añadir desde la calle, el bar, la casa de juego, el bingo, el casino, etc. Es descubrir que las creencias enfermizas que tanto me hacían sufrir durante la adicción eran meras paranoias o fantasmas que han ido desapareciendo con la rehabilitación. Otro es descubrir la sola, lo sola que estaba antes pese a la compañía del juego y del alcohol y lo acompañada que me siento ahora sin esa falaz compañía. Otro, descubrir que puedo ser un buen marido y un buen ejemplo para mis hijos. Otro, recuperar mi estado de salud física y mental al mismo tiempo que mi economía y mi gusto y autorrealización con el trabajo y las relaciones de amor y amistad otro poder controlar mis comportamientos y comprender que lo de antes que no sabía controlar no eran el fruto de la maldad o del vicio sino de la adicción o la enfermedad otro comprobar lo equivocado que estaba antes y poder reconocerlo ahora ante los demás y alegrarme por ello en lugar de discutirlo con soberbia y prepotencia como hacía antes otro, el saber afrontar cara a cara las malas noticias y adversidades sin esconder la cabeza bajo el ala como el avestruz, que es lo que antes hacía al refugiarme en el juego o en la bebida. Otro, el saber decir no a mis propios impulsos y a las incitaciones e invitaciones del entorno, es decir, asertividad. Otro, escuchar a mi familia decirme ante una adversidad Menos mal que ahora te tenemos. El saber identificar y eludir los riesgos de recaída que acechan la rehabilitación por doquier. Otro, no vivir con mi mente al acecho de mi entorno, fobias, manías, paranoias, sino con el corazón sosegado y en paz. Otro, poder estar presente y gozar de la evolución, crecimiento y desarrollo de mis hijos algo de lo que antes pasaba o al menos no me enteraba. Otro, constatar que ahora puedo iniciar, mantener y acabar una tarea, fuerza de voluntad, lo que antes no lograba por la fragilidad de mi voluntad. Y otro, finalmente, haber logrado recuperar el aprecio a mí mismo y el respeto de los demás en la misma medida que yo he aprendido a respetar y a querer a los demás. Bien, y ahora paso a los testimonios, a los micro testimonios de la familia, de los familiares que también tienen su miga y que por lo tanto pueden servirnos como los de los pacientes a incentivar las intervenciones de esta terapia de despedida de curso. Bien, pues los familiares opinan así. Uno, calidad de vida es ver cómo ha desaparecido de él el mal carácter el hurto y la mentira. Otro, notar cómo está pendiente de mí y sus hijos, en compensación del daño que sin darse cuenta ni quererlo nos causó en el pasado con su adicción. Otra, disfrutar de su presencia y percibir su preocupación por mí cuando descansa a mi lado en el sofá dándome la mano y luego me calienta la cama en el invierno. Otra, ahora se vive en casa, lo que antes no era posible porque siempre estábamos pendientes de dónde estaría, qué estaría haciendo y cómo volvería. Otra, con su rehabilitación ha cambiado el estilo de la convivencia, ya que ahora predomina la comunicación, el diálogo y el respeto. Otra más, ahora se puede vivir con más desahogo al haber podido transferirle para compartir. La sobrecarga de responsabilidad que nos cayó cuando él eludía sus responsabilidades. Otra, ahora ha recuperado y aún desarrollado y cultivado un lenguaje afectivo que antes no manejaba ni se le conocía. Otra, ahora ha recuperado y aún desarrollado habilidades sociales que antes no tenía y todos en casa nos sentimos muy orgullosos y protegidos por él. Otra, ahora duermo cada noche todo el tiempo que antes me pasaba desvelada. Otra, desde que inició su rehabilitación no he tenido que volver al psiquiatra ni medicarme. Otra, ahora se cuida más y mejor, incluso en la higiene personal y nunca huele a rancio. Otra, antes me sentía sexualmente frustrada y utilizada por él, mientras ahora hacemos el amor a plena satisfacción de los dos otra ahora es dócil y comprensivo y colabora en las tareas domésticas de buen grado otra ahora se nota su presencia en casa cuando antes no paraba pendiente siempre de largarse para jugar interminables partidas o pasear los bares